No. Mire, yo le recomiendo algo, que en vez de pelear entre nosotros, sí. deberíamos reclamarle. Es ah. al que nos tiene aquí haciendo cola, el Estado venezolano. Porque nadie ha visto a Maduro haciendo cola, ni a Bielma Mora. Yo okay. hasta ahorita no los he visto, ni a Cilia Flores, ni a Diosdado Cabello. Hasta ahorita no los he visto. ¿Ah? ah, pero entonces tenemos que pelear entre nosotros y la culpa sí. es la que tiene el Estado. Ah. podemos pelear pero no nos una para poder. bueno pero es que perdón ah pero sí se pone a pelear con alguien que, que está haciendo cola como usted pero, pero, pero, pero, y que necesita de la, la mañana ella de... mínimo tuvo o sea, de... que haber que... venido donde a venimos donde me considera más quién no considero más ah no pero perdón perdón Marina por favor ¿de nosotros Marina bueno pero es que todos tenemos todos tenemos un trabajo todos tenemos un trabajo todos pero usted no hace el oficio que hacemos nosotros mire señora mire Mírenle la mano yo soy soldadora y pego cerámica en Falcón ok trabajo en mantenimiento sí. bueno, ¿qué? bueno si ese ah, por eso yo estaba aquí a las 5 sí, la mañana Pero no podemos pelear entre nosotros A nosotros nos tiene Haciendo colas el gobierno ¿Y nos han parado? Hemos peleado y se han hecho Pero sí, si es que precisamente esa es la estrategia de ellos Poniéndonos a hacer cola Para que no pensemos en protestar Esa es la estrategia de ellos Bueno, pero mi niña Pero sí podemos Bueno, la costumbre, yo no me acostumbro no la gente se está acostumbrando se está acostumbrando no no no quieren acostumbro realmente y ahora cómo se crecen ¿no? ¿eh? Y los hay tomando no quieren no quieren protestar pues no quieren revolucionar Olvídese que hay hay